En este tutorial explicaremos cómo generar subcorpus con archivos de Clare. Seleccionamos para ello la función crear o editar subcorpus y desplegamos las diferentes opciones de que disponemos, hasta siete distintas. Por defecto utilizaremos los metadatos de nuestro corpus. Iniciamos su creación y el primer paso consistirá en eh, nombrar nuestro nuevo subcorpus, en este caso CAESAR. Generaremos un subcorpus con la obra de César y para ello eh, utilizaremos la etiqueta de autor CAESAR. Este será el criterio con el que automáticamente Clare generará nuestro subcorpus. Una vez creado, la información que nos da la interfaz se estructura de esta manera. A la izquierda aparece el nombre de nuestro corpus. Si pinchamos sobre su enlace, se despliegan... Todos los textos, es decir, todos los 14 archivos de la Guerra Civil, de la Guerra de las Galias, el velume hispaniense, también el africano y el alexandrino. Eh, regresaríamos a la interfaz anterior. Nos informa de que hay 14 archivos, que el número total de palabras es de 131.748 de palabras totales o tokens. Nos informa de que podemos... Generar listas de frecuencias y que hay otras acciones como copiar este subcorpus o añadir otros archivos a él o borrar eh, porque queremos generar, hay algún error o queremos generar otro. Eh, para poder trabajar con este subcorpus, la siguiente acción debe ser la compilación. Clare nos permite compilar este subcorpus para poder calcular eh, colocaciones, concordancias o palabras claves. Así pues, pincharíamos directamente sobre la propia palabra compile y en el momento en que el corpus nos informa que ya está disponible, available, entonces regresaríamos al menú de las diferentes opciones de Clare y a partir de ese momento podríamos ya generar listas de frecuencias también con este subcorpus. Pinchamos esta aplicación, desplegamos la pestaña eh, para ver qué corpus están disponibles para generar listas de frecuencias y en primera posición nos vuelve a aparecer el corpus general, clare, y ya aparece nuestro subcorpus caesar pues con el que vamos a trabajar. Como ya sabemos, podríamos utilizar tres procedimientos. Buscar una lista de frecuencias de palabras simples, por lemas o por categorías gramaticales. Seleccionamos en esta ocasión esta tercera opción y vamos a solicitar que realice una lista de, de palabras frecuentes por categoría gramatical, pero solo, solo seleccionamos el subcorpus caesar automáticamente, tal como aparece en la parte superior, ¿eh? lista de frecuencias de categorías gramaticales en el subcorpus Kaisar. Aquí tendríamos las diferentes etiquetas que nos permitirían estudiar diferentes cuestiones de gramática o sintaxis. Imaginemos que, por ejemplo, queremos trabajar en clase el gerundio y el gerundivo. Seleccionaríamos esta etiqueta, V-get, y automáticamente eh, Clare nos proporcionaría múltiples eh, ejemplos reales sobre las diferentes obras que componen nuestro subcorpus caesar. Iríamos hasta el final, por ejemplo, y ahí tenemos el velum hispánico, o tendríamos también el velum gallicum, etc. Pero tendríamos los ejemplos contextualizados, ejemplos del uso real de esta categoría gramatical en nuestro subcorpus. Vamos a generar otro subcorpus, eh, en este caso no queremos centrarlos solo en un autor, sino que, por ejemplo, queremos generar un subcorpus de, de archivos de obras de autoras. Nombraremos nuestro archivo como Feminae y eh, en las etiquetas inferiores seleccionaremos Female, obras de sexo femenino. Automáticamente generamos nuestro subcorpus y aparece junto al subcorpus anterior, encontramos Feminae, 78 textos, que desplegamos y pues encontraríamos aquí obras de Ana María von Schurman, Birgitta, eh, encontraríamos Clare de Asís, Faltonia, Gertrudis, etc. Eh, Hildegard von Bingen, los archivos de las distintas obras de autoría femenina que compone Clare. Compilaríamos nuestros, nuestro subcorpus en primer lugar y en cuanto esté disponible, regresaríamos a la función de lista de frecuencias y desplegaríamos las opciones. Junto a Caesar aparece Feminae y en este caso vamos a solicitarle no un listado total, sino que una búsqueda por lemas que empiece por la palabra amor. Y automáticamente y que efectivamente que aparezcan las más frecuentes al principio. Generamos esta lista de frecuencias y obtendríamos los distintos resultados amor en textos de autoría femenina para poder estudiar eh, cuáles son sus colocaciones, cuál es la distribución, en qué contextos aparece, con qué tipo de sustantivos, adjetivos o verbos se combina, etc. Eh, por último, cabría decir que podemos siempre descargar los resultados de nuestro trabajo y de nuestras búsquedas desde Clare.